Plurinacionalidad, tema que en Chile, particularmente en Chile en el contexto de Latinoamérica, eh, es relativamente nuevo, ¿no? solo quienes han estado muy involucrados en ciertos movimientos, en ciertos activismos y, por cierto, en la academia, han tenido el acceso a conocer cómo se ha desarrollado este proceso de plurinacionalismos en Latinoamérica. Sabemos que la Constitución Boliviana, de hecho, llama al país, ahora República, plurinacional de Bolivia. ¿Qué significa eso en Chile? Esa es la pregunta que tratamos de responder en esta semana. Partamos por eso. ¿Cómo le explicamos a nuestros y nuestras participantes qué significa cambiar de uninacionalidad, si así se puede decir, a plurinacionalidad? ¿No? ¿Qué, ¿Qué significa eso lo más concreto posible para la vida de uno en, en un país? Existen eh, dos tipos de vínculos. ¿no? Es, tenemos un vínculo de un individuo ciudadano con una nación, que significa con un conjunto de tradiciones, sentidos de pertenencia, cultura, y tiene un vínculo con, con el Estado. Esto en algunos países del mundo está separado. Uno se llama ciudadanía, el otro se llama nacionalidad. ¿Sí? Entonces es perfectamente imaginable en aquellos países que exista un ciudadano, pongámosle alemán, que tenga otra nacionalidad. Porque es un inmigrante que no ha querido nacionalizarse o porque pertenece a pueblos originarios que en Europa también existen. Eh, y por ende se sienta, pongámosle fricio, que es un pueblo originario sí. y que es ciudadano alemán. No. Esto resuelve un montón de conflictos a los que estamos acostumbrados en Chile. En Chile, nacionalidad y ciudadanía es lo mismo. Por lo tanto, el vínculo del Estado implica el vínculo con una única nación. Mm -hmm. Esto es muy comprensible en la lógica de, los que, de, los, de las élites que formularon la constitución de, de comienzo del, del Estado Nacional. ¿No? Tuvimos una flor nacional que solo crece en una parte del territorio. Tenemos un baile nacional que se baila en una parte del territorio. Eh, y tenemos eh, animales en el escudo que solo existen en algunas partes del territorio, pero eso era... Importante. Y en peligro de extinción. Y en peligro de extinción, lo hemos tratado, claro. El, el tema es que se, se, en ese momento se fuerza una, una identificación con un imaginario eh, impuesto, más encima por militares. ¿no? Entonces, eh, esto ya no es el caso. Hoy día tenemos una realidad distinta y, eh, y tenemos... Eh, Pueblos originarios, incluso de algunos eh, que, que dejaron de existir en algún momento, los Diaguitas, pero la gente de la cuarta región uh -huh. empieza a identificarse. ¿Y quién no somos nosotros para decirle que no existen los Diaguitas y se sienten Diaguitas? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, existen pueblos originarios empoderados eh, que, que hacen valer culturas, tradiciones, etcétera, y que la nueva constitución que estamos por crear tiene que reconocer estos derechos, estas identidades, incluso al nivel que reconozca estos pueblos originarios como una nación. Y esto significa que no hablan dialectos, hablan idiomas. Uh -huh. eh, ya tienen una literatura propia. Deberíamos y debemos tener eh, educación bilingüe, de todas maneras. Uh -huh. Y no estoy hablando solo de los mapuches, sino de todos los pueblos originarios sí. en, en Chile. ¿Y qué significa que tengan derechos de representación? Habría que ver si a través de cupos especiales en el Parlamento o no. Esas son formas que ellos deben decidir. Uh -huh. Chile tiene ratificado eh, eh, convenciones internacionales y tratados internacionales que reconocen derechos de autodeterminación, de autogobierno, de autoadministración de la justicia. Esos derechos hay que hacerlos valer. Eh, y, y eso sería, serían las implicancias de, de incorporar elementos de la plurinacionalidad <coughs> en la Constitución. Sería una Constitución muy moderna, uh -huh. eh, muy acorde con los tiempos y con el espíritu de la época. Por lo tanto, por lo que yo leo de lo que tú dices, también una Constitución muy en la línea de una convivencia pacífica con otra nación. ¿no? En la medida en que reconozco que la otra es que otra al igual nación. que la nuestra, tiene ah. el mismo vínculo con el mismo Estado. ¿Mm? son sí. chilenos eh, respetando digamos las institución la institucionalidad chilena porque la institucionalidad chilena eh, reconoce también su autodeterminación y, sí. y su propia institucionalidad a nivel de, de digamos, pueblo, de etnia, de pueblo, de... regionales, territoriales, etc. Y se podría establecer una relación mutua de mucho respeto y de, y de autonomía y de, y de colaboración. Eso sería el espíritu. ¿En qué otra perspectiva nos pone la plurinacionalidad, exigencias, desafíos? Mira, yo tuve la suerte de trabajar en un cabildo que se hizo, que se llamó Caucus Chileno, eh, previo a la COP25. Ah. Y ahí se juntaron representantes de los pueblos indígenas, son nueve pueblos indígenas actualmente en Chile, y hablaron un poco de su sentir. Entonces, yo voy a hablar desde lo que escuché de Perfecto. ellos eh, ahí. Uh -huh. Que se sienten un poco, y sí, también lo, lo comparto, que los indígenas son vistos como un elemento simbólico. Eh, cuando, no sé, cuando disfrazan a los niños, disfrazan, entre comillas, a los niños, mm -hmm. eh, para las fiestas patrias de, de Mapuche, de Rapanui pero va, va más allá de lo simbólico. Eh, lo, las demandas de, lo, de los pueblos originarios también es que sean incluidos ellos mismos para las tomas de decisiones vinculantes, que su opinión sea vinculante, que su decisión sea vinculante porque en las discusiones en el Parlamento para distintos temas son invitados y ellos dan sus demandas, pero no no por eso va a ser va, va a ser vinculante o no por eso se va a incluir dentro de la toma de decisión. Entonces lo, lo, los actores políticos, o sea, los indígenas tienen que ser actores políticos dentro de esta nueva constitución. Y eso implica la autodeterminación, eso implica que les den los territorios, porque actualmente ellos si no tienen territorio, cómo van a... Eh, van a tener sus recursos, están en la pobreza. En la pobreza porque no tienen tierra. Eh, y en ese sentido, nosotros podemos aprender mucho de ellos. Ellos conocen... La territorialidad lo... es una condición de la nación, ¿no? La espacialidad. Eh, También se podría definir como territorialidad, sí. pero esa territorialidad eh, no necesariamente es una territorialidad, a veces, eh, contigua. Es decir, eh, con una continuidad territorial. Sí. Y en ocasiones, eh, podrían existir espacialidades o territorialidades solapadas. Es decir, la construir una territorialidad uh -huh. que tiene, eh, digamos, esa, esa misma, ese mismo espacio tiene formas distintas para distintos colectivos. Ah, perfecto. Eh, okay. Yo viví en el, en el País Vasco uh -huh. y en algún momento se hablaba de, la de construir la territorialidad de Euskal Herria, uh -huh. de los siete territorios vascos, entre el País Vasco francés, por decirlo de alguna manera, eh, la zona de, de, de la Comunidad Autónoma Vasca Española y Navarra, que tienen distintas realidades sociopolíticas uh -huh. y también distintos niveles de eh, reclamos de autonomía, y que, pero que pudiera articularse esa territorialidad a través de ciertas instituciones, colectivos, uh -huh. grupos, eh, personas que, que, que dieran esa, esa mirada vasca y al mismo tiempo, parte de ese mismo espacio era parte de una espacialidad española y de una espacialidad francesa. Perfecto. entonces eh, son territorialidades que se solapan, pero territorialidades en las cuales algunas cosas se pueden definir en común en distinto. Y lo que se es construir la convivencia o facilitar la convivencia sí. y no la, separación. No, no la separación. Por lo tanto, territorialidad no es... No es, no, no es un espacio. Es más, la te... ese, ese es un debate mucho pues, más... Y lo pregunto y perdona sí. que hay interrumpido, sí. porque es una, es una discusión siempre en las conversaciones que uno tiene en, ¿Pero cómo? Si ellos son una nación que tengo que reconocer, le tengo que dar un pedazo de Chile. Un no, término muy simple. ¿no? Es que le tengo la, que dar un territorio es que la, y ¿qué, la, ¿y qué hago la, yo ahí? Tengo es que, por, que mostrarme... Voy a ponerlo es, en una, una caricatura, ¿no? Desde sí. luego, tengo que mostrar mi pasaporte para entrar y luego... A, la, entonces, la problemática justamente ¿sí? de, la, de esta multiplicidad o diversidad de identidades uh -huh. conviviendo y, y esta capacidad de plurinacionalidad eh, de, los, de, la, de las comunidades políticas, eh, justamente es un fenómeno que, y vuelvo nuevamente a mi experiencia en el País Vasco, eh, siendo una realidad postmoderna, uh -huh. tiene muchos más parecidos con las realidades de las convivencias de las múltiples identidades nacionales, territoriales, colectivas, grupales, premodernas que con las formas uh -huh estancas y, y absolutamente eh, eh, dicotómicas, por decirlo de alguna y manera, de las identidades sociopolíticas modernas. La territorialidad es un problema, en tanto esa territorialidad se define en términos del Estado-Nación moderno. Sí, el Estado-Nación moderno exclusivista, con fronteras y... cerradas y, y, y patrulladas por eh, el poder del Estado. Sí, eh, no. sí, entonces, claro, ¿cómo se hace? Porque en los imaginarios de múltiples naciones la chilena, pero probablemente también en algunas formas de entender la nación mapuche u otras naciones originarias, etc. Hay un imaginario de nación moderna. Y hay otros que toman elementos más eh, premodernos de alguna manera y los resignifican uh -huh. eh, y tal vez eh, tienen eh, más cabida en la, la posmodernidad, por llamarlo de alguna manera. Por eso yo introdujo al comienzo la diferencia entre un vínculo con el Estado y un vínculo con una nación. ¿Sí? La nación no está vinculada a un territorio, sino a, a tradiciones y a personas, estén donde sí. estén. Sabemos que eh, muchos, eh, muchos mapuches viven en Santiago. ¿Ya? No quiere decir que le vamos a entregar o, o que les corresponda disponer... No, no, es, no es eso, sino que el, la persona que se sienta parte de un, de un pueblo originario puede eh, autoescribirse o puede eh, hacerse parte de este autogobierno, de estos derechos y, o de esta jurisprudencia, si quiere, ¿no? Mm -hmm. eh, pero no, es, no, es, no estamos planteando de ninguna manera una separación de un territorio de, o de, de entregar soberanía, no se trata de eso. El no, Estado eso es, es... es un tema aparte. Lo que estamos hablando es derechos, de derechos y de acceso a, a, a protección especial para, eh, eh, per, para ciudadanos chilenos que pertenecen a naciones reconocidas por la Constitución Política como naciones de pueblos originarios. Bueno, yo quería antes tomar un poco sí, el sure. tema de, del territorio y de la nación y en el fondo es que sean respetados. Porque cuando se toman, por ejemplo, el tema de las empresas, ese es el tema fundamental, mm. que, que se toma un territorio como si no tuviese habitantes, pero sí los tiene. Entonces, ese es el reconocimiento. Le pongo un ejemplo que a sí. mí me impactó bastante, que fue el pueblo Cahuéscar. El pueblo Cahuéscar viven en, en las canoas, viven en sí. el mar. Sí. Y entonces, sí. ¿qué pasó? Que se militarizó esa zona por ser zona estratégica. Y les dieron tierra. Y ellos no sabían cómo vivir en la tierra, porque ellos vivían de la pesca. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cazamos? Estaban así. ¿Cómo? Si nosotros vivimos en el mar, claro. y, el, y el mar es territorio militar y no lo pueden ocupar. Entonces, ese tipo de cosas. Eh, para qué decir el agua en el norte también, que cuando dicen que no es sequía, saqueo, todo, todo eso también estaba parte de las demandas de los indígenas. Y lo otro que me llamó la atención, que, que es muy importante, es cuando hablaban del de, eh, Congreso. ¿Qué, se, ¿Qué pasa con el Congreso? Ellos quieren tener eh, representantes indígenas independientes de los partidos políticos, pues que si bien ahora hay indígenas en uno en el PS son son dos mujeres de hecho sí. una en el PS y una en RN ellos como pueblos no se sienten representados porque sienten que estas personas representan al partido y no a ellos entonces dentro de las demandas también estaba un poco esto de cupos reservados para pueblos originarios y que se entienda que son nueve pueblos originarios y que tienen distintos eh, distintas necesidades desde los Cahuéscar, pasando por los rapanui los mapuches los Aymara, etc. Eh, también, lo otro que, que mencionaban, que es súper importante para ellos, es el tema de la medicina. Si no se, mm. porque ellos bien, se, se desmarcan un poco de la mirada occidental. Entonces, dicen, bueno, si a nosotros nos contaminan las tierras, nos quitas la medicina, nos quitas el alimento, nos quitas todo, nos quitas la vida. Entonces ese es el problema y entonces por eso el tema de la nación y de la incorporación a un estado plurinacional elimina bastantes problemas. Quería hacer un punto, no sé si, si nos da el tiempo, pero un minuto. Una cosa en la tierra en tanto eh, instrumento y, y, y herramienta, digamos de, de vida, de producción y reproducción de la vida cotidiana y otro es el territorio que es el espacio de autogobierno y en ese sentido hay distintas escalas. Hay territorios que son pueblo, un pueblo originario de concreto de una comunidad y esa comunidad podría autogobernarse completamente respecto a esa comunidad. Uh -huh. Pero también hay territorios que comparten una región donde hay mucha población eh, mapuche, hay población mapuche, hay población mestiza, blanca, etc. y efectivamente son, deben ser parte de los procesos de autogobierno colectivos con esos otros eh, habitantes de ese espacio. Y lo mismo a escala nacional y efectivamente ahí el tema de la representación tiene que ver con que independiente de que el candidato o la candidata o el, o el representante que eligieran en tanto pueblo mapuche, por ejemplo, fuera de un partido o no fuera, sea elegido en tanto, por decirlo así, eh, representante de ese pueblo que es parte de, del conjunto del pueblo o de, de la ciudadanía chilena más amplia. Es decir, el pueblo chileno es uno de los pueblos que integra el el pueblo, la ciudadanía chilena en su conjunto. Cierto. La ciudadanía del el Estado. Sí. Y en ese sentido tiene que tener su propio padrón y su propia forma de elección. Hablar más que de pueblo chileno, ¿de quién más hablar de los pueblos chilenos? ¿Verdad? Porque uh -huh. por lo menos hay 10 sin considerar todavía los migrantes. Migrantes ¿no? afro Claro, estamos hablando de 10 Los nuevos que hemos mencionado aquí, que son los pueblos originarios, primeras naciones, como lo llaman en, otra, en otras partes. Y eh, los chilenos, ¿no? Y a eso tenemos que ir sumando los afrodescendientes, los migrantes, en fin. O sea, hay más de un pueblo en Chile. Es una primera convicción. ¿Qué hacemos frente a esa realidad? Es lo que eh, invitamos a pensar, a reflexionar durante esta semana con los documentos y videos que están disponibles en la plataforma. Así que... Muy importante, ese es un tema poco abordado en general en las discusiones sobre la Constitución que les invito a profundizar, la plurinacionalidad como elemento definitorio de la nación chilena. Gracias.